¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La CuatriFuerza. Programa de Paua.cl donde hablamos y comentamos las noticias de videojuegos de la semana Soy Osno y junto a mí se encuentran Tenecan y Metaru, ¿cómo están chicos? ¡Todo bien! bien, bien, frío. bien. Está la yeah. fuori también ahí, vi una mano sí, atrás Sí, sí, hay, a, hay a, una a, mano y un <ríe> asomado de mano eh. Oye, ¿qué semana tuvimos? Sí. Oh, buena. Eh, sí. Fue semana de vacaciones prácticamente Sí, vacaciones sin vacaciones no, Habíamos dicho que es, es nuestra temporada navideña Sin ser navidad Sí Pero estamos ah, en invierno de, de que pasaron cosas Pasaron cosas, menos sí, mal Porque sí. no que estar rellenando una hora a, Hablando de cómo, cómo estábamos en las vacaciones Y que fuiste a la playa y que no claro, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué, ¿qué hiciste durante esta semana de vacaciones? ¡Ah, sí! ¡Me vi todas las presentaciones de las trip oh. bueno, el, bueno, el, bueno. Comercial, el comercial más largo de todo el año. Sí. Oye, saluditos sí. a toda la gente que nos eh, está pasando a saludar, como es el Simón. Saluditos. Buenas, Simón. Sí. Y vamos a estar haciendo un breve repaso en este episodio especial dedicado a comentar cómo nos pareció... Esta Not E3. La no, NOT E3. Bien. Sí. Nos van a demandar de Notco. Sí. Pero, pero antes mira. de comenzar. <ríe> dale, me dalo, ¿qué iba a comentar? a no, decir es que fue 0% grasa, así que estuvimos bien por ahí. Sí. <ríe> bueno, antes de comenzar, ya. deseo comentar que eh, gracias a Sony tenemos la oportunidad de probar esto. Son parlantes, aunque no lo crean. Pero, por favor, no. No, vos no. Me no. La... No. Hasta ahí llegó. Bueno. Lo siento, Sony. Vamos a hacer leo? esto. En... No, vamos a hacer Ahora la cárcel. Es que por favor, por favor. importa, esto después se edita después. Sí. Al TikTok, dale. Ya. Gracias a Sony, tenemos la oportunidad de probar estos parlantes que nos llegó, que son del NS7. Oh. Lo tenemos aquí y que en off hicimos una prueba y eso eran sumamente fuertes así que vamos a estar sí. dando las impresiones de este producto en la reseña que se viene próximamente porque hay que devolverlo pronto ah hay que devolverlo sí obvio ya, después sí, hablemos después, después después de <risa> <risa> la mano en off nos dice sí sí hay que devolverlo y yeah. vamos a probar una funcionalidad que es, es el Watch You así que lo vamos a hacer todo en vivo, me encanta esto, para ah, estar sí. mostrando eh, qué trailers, eh, o el resumen de las que vimos, porque hay varios trailers interesantes que se mostraron, vamos a comentar cuatro eventos, ya yeah. de todos los que se vieron, que son el Summer Game Fest 2022, la conferencia de Xbox, ¿Sí? el de Devolver Digital, y el de Day of the Devs. Ya, perfecto. Y lo de eso vamos a comentar porque hubieron varias presentaciones. Tuvo que ir la Coletti, el Wholesome Direct, el PC Gaming Show, el, eh, de, y los cuales, Netflix. el de Netflix, el GK Week, eh, el de Capcom que acaba de terminar. El de Capcom, el de Capcom que, Capcom que acaba de terminar. Sí, que justamente presentó. Y de ahí creo que no tenemos más anuncios hasta eh, finales de junio. Y ahí durante julio. Que han soltando algunos sí. trailers. O algunas conferencias sorpresas. A Ana, Anapurna. Ana por ejemplo. Que justamente estuvo revelando de que iba a tener su propio directo. Y eh, vamos también a estar revisando durante las próximas semanas. Pero como esta semana fue la más cargada en cuanto a anuncios. Vamos a hacer un resumen. ¿Sí? Y obviamente habían varias que se repetían los trailers. El Future Game Show sí. también. Eh, pero ahí vamos a hacer una selección del top 5 con algunos extras de los que nos parecieron más sensacionales porque hubieron para todos, decir eh, que este año sí que hubo anuncios para todas las, las personas sí, para todos los gustos sí. ah, con un comercial así de largo sí con un comercial así de largo es que algo, algo tenía que apegarse a la pared sí Vamos, no se podía saltar no, no se podía saltar Oye, y ahí también dentro de la misma presentación mostraban algunos comerciales de, de las marcas oficiales que era como... ¡Ihh! Mira, se han visto peores. Sí. Se han visto peores. Así que vamos a cargar nuestra, nuestra herramienta, vamos a hacerlo todo en vivo como dije, para estar comentando eh, lo ah, que vimos cada uno, así como de pasada... Porque si ponemos todo, vamos a devorarnos 5 horas, así que no. No, no, no, no. mira, no, patito, patito, yo te voy a la pauta, por favor, hace frío, por favor. <risa> así que <risa> vamos a colocar la música de fondo. La, lo, lo único malo de este, de este gadget es que se muestra, ya, partimos con lo de Kyle. Sí, part, partamos, este es de Summer Game Fest, el resumen, en el cual eh, mostraron a Kyle. vamos a quitar la publicidad, <risa> Después tuvo el anuncio del sí. Alien Yo pensamos que era el Fireteam Yo pensé sí. que era el Fireteam El Aliens Dark Decent El cual se mostró muy leve Y después mostraron un poco más del Calisto Project sí. Sí. Calisto Project, sí Y sabéis que Sí, el, eh, el, el, el, claro Y en el no, cual nos Calisto pareció programa. bastante interesante Luego mostraron Modern Warfare Que estuvieron como 15 minutos hablando de esta cuestión eh, ahí mostraron Modern Warfare y ahí todos nos paramos. Fuimos a hacer otra sí. cosa: hacer sí, sí, claro, cafecito, El Modern sí. Warfare 2 eh, vuelve flashback. Wow, una edición que, que es la continuación del juego original: Flashback 2, y que va a salir para todo. Eh, también mostraron tío? este. Ya no me acuerdo cuál era. Este, este el, que nosotros dijimos... Creo, creo que este es el Witchcraft, si no me El Witchfire. Sí, Witchfire, que, sí. Sí. sí. El de Sí. De este era el eh, <risa> nuevo concepto de juego, si mal no me equivoco, era el... Sí. El Fort Solid. Fort Solid. Sí, el Marco Antonio <risa> Solid que <lo> habían colocado. <risa> <risa> <risa> <risa> eh, También... Esto tampoco me acuerdo que era. Warfare, ¿no? Ah, ¿no? El Outriders, el War Slayer. Ah, el Outriders. Sí. Sí. Esto es uno de los juegos que mostraron y que era bastante ecuático que era el. si mal no me equivoco, de, El routine. routine. Sí. Fall Guys. Fall Guys, yeah. que sale la, el, la primera. Primer season de forma gratuita y que va a estar disponible en todas las consolas. Routine, creo que lo anunciaron eh, que iba a correr, eh, que está hecho en un Real 5. Sí, vamos a colocar un poquito pausa para ah, comentar. Y, y este... No, no, no, dale nomás, dale nomás. Si tenemos que sacarle este. Sí, dale, ya, más. Eh, vale. dale nomás. Ya, vale. Este es el juego que yo cuando salté porque escuché una voz de Pai y Estos son los que hicieron en Starcraft. El que es Stonegate. Sí. Stonegate es de los ex desarrolladores de Blizzard. Sí. Y este juego que también presentaron, fueron los primeros indies que presentaron en el Summer Game Fest que el High Water sí. que se ve bastante interesante este sí, te lo vendieron harto era... en todas las presentaciones sí este llamó mucha la atención también es, bueno pasamos de una weá que parecía literalmente Starcraft otra vez a sí. dos juegos que eran visualmente muy muy, muy, muy estilizado y que tiene una propuesta visual muy marcada y muy definida y estábamos jugando con que el Stormfront era como pero esta weá es Starcraft, Ay, está hecho por gente que hizo Starcraft, pero es demasiado Starcraft y, oh. Sí, porque el problema sí. es que tenía, tenía mucha estética como el Hero of Storm, aunque sí. se ha visto el LOL Es como es como casi un mod de Starcraft Algo sí. así sí Sí. sí, pero esta este, que no es, es la American Arcadia, la gracia que tiene es que te tiene dos perspectivas en las cuales son esta gente que está trabajando y que desea huir y alguien el primero, el que está trabajando interno Ato, ya, te doy, te doy, una, te doy una vista, bájale la velocidad al video, pónela en 0.75 y ahí vamos a tener más tiempo <risa> y eso <sigue> <risa> Vale, ya, lo voy a bajar un poquito la velocidad bu bu Buena idea, buena idea, buena idea Sí <risa> Y así no lo bajan por copyright. Acá, este fue ah, un troleo muy este. bueno. Ya, acá nos pegaron el papuz sí, ¿no? sí, porque <risa> esta <risa> era la parodia <risa> del Island para eh, decir que va a salir el God Simulator 3. Sí, de Island. Sí. Y este y, es el, uh, el Midnight Sun de Marvel, en el cual mostraron sí, un este poquito fue, más de. Detalle. Para mí, para mí, una, una gran decepción. Porque encuentro que la primera vez que mostraban el trailer de este juego se veía bacán. <risa> pero ahora encuentro que se ve. Incluso peor mm. de lo que Y que va a salir antes. para todo El DLC de Cuphead El Delicious sí. eh, Last Course parece que se llama Sí, Delicious Last Course Que a esta altura es casi como que parece un juego nuevo Porque está sí. anunciado hace como dos años tres años sí Y que ya tiene fecha el 30 de junio uh -huh. Este juego de Purna Que era como un shooter con cartas uh -huh. Que no me acuerdo cómo se llama Pero que también va a salir pronto Creo que ya salió. Sí, el Neon White. Neon White, tío. sí. Eh, sí. Este, este sí no, no me, acuerdo. me acuerdo qué. Este también era creo que, que podía ser que podías hacer tu personaje y todo. Claro. Para hacer una ah ciudad. sí que podías personalizarlo. Sí sí. Midnight Fight Midnight Express. Se nota que no pegó mucho con nosotros. Sí, y la, la que ya salieron ah, con el algunos. Es juego que sacaron de mi hoyo, ¿cachai? De... No, este era es uno que trabajaba con novela. No, pues. Este ah, es no, este jugo. es el, ah, con sí, yo, yo, yo. Sí, el Honkai. Honkai, sí. Es, el, el, el, el Star, Starray. Y mostraron del ZZZ. Pero de esto igual la habían mostrado mucho más antes. Mi, mi. Que sí. que era súper corto. Apenas sí. salió un. Por lo menos se ve un poquito más en la jugabilidad el y perfecto. mostraron el furro. A mostrar un foro. Sí. Y finalmente tenemos fecha de este juego: Shadow's Revenge. Que aparte de, de hecho, eso, es, broso, ¿no? sí, bo, se puede jugar de seis jugadores en línea si o es... local. Y, y, que ya salió, y que ya salió la edición coleccionista. Así en Limited Run. Por si lo quieren comprar. Buenísimo. Y esto este, es como este, shooter este... número 87. Sí. Eso que era Free Fire. Claro, sí, al principio pensaba que era Free Fire, no, es Super People super Y que va a haber el 16 Mac de septiembre ¿Y acá? ¿Y acá es donde Este, este hermano, es el que decía yo, el Humankind hermano, Acá sí. es donde confirmaron que los argentinos son una raza Sí, <risa> los argentinos mira, y los mira, cubanos mira, Los argentinos y sí. los cubanos son una sí, raza Sí, el Cruiser Latinoamérica va a salir en un parche y va a salir para consolas En Xbox obviamente va, también va a estar día uno y el One Piece, que para la gente que es fanática, esta historia es anexa a todo lo que se ve, pero va a ser como un más mundo abierto. Uh -huh, el Odyssey. Se sí. va, sí, ok. Eh, de este. Este, este, ¿No este, no es no este no me acuerdo Pro. cuál era. Ahí está todo. Este no, todo. no, no, no. Este es otra cosa. Este es la otra persona. El Soul Hacker 2. que <risa> Soul Hacker. Este era de Atlas. Este, este era el, el shooter, del... que era el Metal el... Hellfire, parece que se llama. Sí, el Metal Hellfire, que a mí la verdad es que no me llamaba mucho la atención. No, al principio la propuesta tío? era muy buena, pero. Hellsinger. Pero ah, que no me vendió mucho curioso. la propuesta. A pesar de no. que no te gustaba mucho porque había alguien que te caía mal, pues. <ríe> sí. Este también era como un juego de, de terror. Este Quarry parece que se llama. Sí, The Quarry. Sí. Que es como el típico terror ochentero. Oye, me llama la atención. Me llama la atención que nos no, no van a mencionar el guatazo que se pegaron en la Summer Game Fest. Que fue el hecho de que se filtró el. Se filtró el The Last of Us antes sí, de lo anunciaron. Sí, este es el, el Nightingale. Nightingale este que también, también el... lo habíamos antes. Sí. Ah, y este que quedó. ahora puedes puede contar el, el. ¿Cómo se llama el same room? tiene la, ahora la posibilidad de crear los personajes de forma gratuita para el juego que va a salir, se llama Boss Factory. Sí. Boss la Factory. Centro. Sí. Eh, Dune. Ah, no, no sé. No, no, no, este no me acuerdo cuál era. No, este es de, de Warhammer. Ah, el de Warhammer. Ah, verdad. El, el, Darktide, sí. 2. Dark ah. <risa> el 2. No, pero el Darktide y Ah, este también me acuerdo que esto también es de terror. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿O este es el que dije yo? El, of no, Fears. Este el Layers of Fears. Sí, que va a salir para el 2023. El God of Nights, ah, es que, que el, también lo mostraron. El Knights, sí. sí, Había mostrado un poquito más de jugabilidad por parte de Warner. Y que al final no te bien, dio mucho el juego que digamos. Como que el Batman sin Batman no es lo mismo. Pues, sí. Por lo yo menos lo, viven, no lo vendió. Yo estoy viendo por unos malos comentarios de parte del y ni siquiera lo he visto en movimiento. ¿sí? Ah, y acá está el guatazo. <ríe> sí, y el guatazo de que el telazo Faz remasterizado lo habían filtrado. El anuncio. Entonces, sí. como que iba a ser el gran anuncio, quedó ahí. <ríe> Oye, no, y, y lo que no sale acá, pero en la presentación salieron diciendo que básicamente habían terminado la producción de la serie de televisión. De Las of Us sí. Iban a mostrar, eh, iban a traer personajes que iban a, o sea, actores que están presentes en la serie. Y todos dijimos, bueno, va a salir Pedrito Pascal ahí, hermano, bueno. Sí. Eh. Y, no, Troy Baker. Y dijo, sí. ¿Y ¿por qué están ustedes acá? Y dijo, porque vamos a salir en la serie. Pero no va a ser solamente como, wow, mira, ese, no, no va a ser como trivia. En la escena 47, en el, en el Fred 44, aparece Troy Baker en el fondo tomándose una pistola. No. Es como sí. que ellos van a, de alguna forma Van a tener una Participación en la serie como personaje Y, y algo por el estilo uh -huh. Uh -huh. En fin Ahora, sí. de la Summer Mira, análisis rápido de la Summer Sí, sí, de la Summer Game Fest Estuvo menos interesante que el año pasado a decir verdad En cuanto a nivel de anuncio Mira, bacán haber visto a Gael eh... El, el okay, problema bueno. de, de que Bacán que haya mostrado que okay, ahí sí, pero se filtró todo antes por parte de Capcom Sí, o sea, eso, eso sí. como que ya hubiera sido bacán haber tenido como lo mismo que pasó con Kingdom Fighter 15, ¿cachai? Que toda la semana íbamos viendo todos los personajes y eso fue como cada semana en un momento especial y todos los puntos. Claro. Pero igual es bacán verlos en movimiento. Y yo voy a, sí. voy a, a citar gente que ha estado hablando del tema diciendo que básicamente sí, es bacán que hayamos podido ver cómo se ve el juego en movimiento fuera de los escenarios que ya se han visto. Uh -huh. Porque aparte durante sí. toda la semana pudimos ver los juegos movimiento, hubo harto análisis, harto movimiento, porque están varios de estos juegos siendo presentados ahí mismo en el, en el, en el local donde estaban haciendo como la, la presentación de, sí. de, de todo eso. Ahora, de la primera cuestión partió así como muy... ¿Eh? Sí, yo creo que no hubo casi nada que, que, que me quedara así como... Lo único que detesté de haber visto The Last of Us porque fue como, ¿por qué? ¿Para claro. qué? ¿Quién pidió mm. esto? ¿cachai? Incluso sin haber visto los leaks, fue como, ¿Para qué? ¿Quién, sí, quién, para quién qué. necesita una remasterización de la remasterización de The Last of Us? No. Y considerando que solo han pasado 10 años. Es como, un dios? No, por eso. O sea, sí. es como es como, weón, bueno, ya ah, el juego tiene una remaster, ya tiene una remasterización que es buena. Para esto solamente de para De hecho poder hay un bundle de Play 4 con el... Sí. Me, bueno, me, me, me imagino que lo hicieron para poder decir que lo van a sacar para el resto de la consola y, y que digan la exclusiva. No, es que la versión de Play 4 era la exclusiva. La Play 5 oh, va a ser para todos. ¿Sabes para qué lo hicieron? Solamente para que la web se pueda llamar parte 1. Claro. Y te lo vuelvan ¿Eso? a vender. Mm. te lo vuelvan a vender. No. y para poder sacarte de una es un coleccionista que tener una, una guitarra de 400.000 mil <risa> sí, sí. Algo así. Oye, leyendo los comentarios, que Simón estaba comentando, decía, le tengo igual ganas de jugar con Kai Impact hace años. Eh, van a incluir a América Latina en el Humankind, eh, si... estoy sorprendido que no se imaginan. Sí. El Humankind creo que son seis tribus de Latinoamérica. Mm. Tribus. Sí. Sí. Y no, que, hay sí, no, no, hay Mapuche, pero están la, no. las tribus más tradicionales y después de ahí, como el va pasando por épocas, hay una época donde están los argentinos y los cubanos. ¿Eso es tu mejor <risa> cubano? No. El cubano no sé. No. ¿Eso no. cuál sería el acepto cubano? Déjalo, ir. Déjalo ir, ¿no? No, no hagamos ahí, no. No no no, no. no, no, no lo intentemos, no, no, no, no, no, no. ya. Eh... Faltó chile. Fuera, sí. fuera de eso el, el Layers of Fears Igual se ve bacán Pero necesito ver más Sí Sí, sí Ahí yo creo que eh, La medida que se hace hace que las fechas Van a ir mostrando Un poquito más Porque como esto Va a ser para el Inicio del 2023 mm. Ahí vamos yo a ver creo cómo que, ve. Yo creo que Al se al Le tendrían que haber Puesto más color Porque igual el, el último Alien El de Blade 3 Igual le fue bien el, No, de Blade 3 De Blade 4 ¿Cómo se llama? El Alien... No eh, ¿cómo se llama? ¿El ¿Invasion? no, que hay un juego no, sí, de Alien sí. que, para, que para el 4 que es re bueno el mm. Fireteam mm. El pero bueno es que es el Left Dead de Alien que sacaron hace muy poco, de hecho todo el mundo pensaba que lo que estaba mostrando de Alien era precisamente eso, que iba a ser como más contenido ah, yes. para Alien Fireteam pero no, claro. este Dark Sent, por lo que pudimos ver, va a ser como vista superior mm. De alien y también cooperativo Porque, porque sí. nunca, hay, yeah. nunca hay suficiente sí. Juegos cooperativos no. a, a mí lo único que me quedé enganchado Porque mostraron gameplay Y cómo interactuaba fue el Calisto Protocol Fue el único que dije sí. Ya, este sí es un proyecto que se ve eh, Serio Y que eh, está bien armado Por lo menos mostraron de que No solamente tú puedes tirar a los enemigos Sino que los enemigos te pueden tirar a ti a los entornos y por lo mismo te puedes ver, ver afectado uh -huh. Incluso uh -huh. puedes morir porque alguien te pegó y te, justo te golpeó con, al estilo Mortal Kombat eh. sí, bueno. con desmembramiento. De Oye, e se y alto seguimos borde. con el... Sí, sigamos, porque sí. después del examen Vamos Game Face el... estuvo el de of the Depths que mostraron yeah. harto sí. trailer bueno Sí, esto ya estuvo más este no enfocado a los indies Sí, estuvo enfocado precisamente a los indies, que mostraron el Time Flies ¿Qué gran juego? Sí, porque tú eres una mosca y tienes una expectativa de vida. Creo que lo voy a tirar un poquito más con velocidad. Un poquito más listo. Es que no, que pusieron muy poco del... Sí, no, sí. Pero lo entretenido del Time Flies es que tu expectativa de vida de mosca es cantidad de segundos igual a la expectativa de vida que tengas en el país que seleccionas. Bien. Entonces, por ejemplo, tú seleccionas Estados Unidos, que la expectativa de vida son 67 años, y el juego te pone 77 segundos para hacer las cosas. Sí, y tenés y que ir completando diferentes cosas. Sí, es básicamente un eh, eh, Title Ghost Game. Claro. Entonces tenés que ir, claro. Misiones. Sí, muy entretenido. Sobre todo, y, y, y tiene mucha rejugabilidad Después mostraron el Planet of Lana Que este ya lo habían anunciado Pero mostraron más gameplay sí. Y lo que se puede esperar Y va a salir para este año 2022 Para Xbox eh, Series y PC pulento uh -huh. Sí Luego mostraron el Chuchu ¿No Charles que No, le voy a tirar a 0.5 Ahí ah, yeah. El Chuchu Charles Que es un juego de terror en el cual te persigue un tren araña Sí. Muy entretenido también. Muy ¿Eh? Escape. Sí. Escape Academy. Que el es un juego World que va a ser. Sí. Y que va a salir para todas las consolas y va a estar día uno con Game Pass. A Little to the Left es un juego para, exclusivamente para los que tienen TOC, el cual tienes que ordenar las cosas que te desordena un gato. <tose> <tose> El, el Bear and Breakfast cat, Que tú juegas con un oso Y que tienes que ir explorando El, el, el bosque Haciendo misiones y demás el, Animal el Wells el Sí Que eres como es un, un Como un pony El ruto Pacha también ¿Cachai? es mm. un slime en un metro Ibaña, y Y este sí. of Pacha es un juego argentino ¿Ya? ¿cachai? Ah, y bueno está es un juego argentino que. Bueno, lo están desarrollando en Argentina. ¿Cachai? Y que lo están. Eh, que es básicamente un. Juego de supervivencia, crafting. etcétera Mira qué interesante que ah. sea argentino. No voy a no acordar eso. El Nayat Highway. Crea un ente en el cual navegan en el río. Uh -huh. Como una, de una sirena. de. Ah, un, un mermaid, no me acuerdo cómo sí. se llama. El desta de Memories Between. Ya. Este no me acuerdo de. Este no. Sí, este no, no me acuerdo de sí. <risa> el, el gym, este. Sí. Creo que de El shim Este sí, me acuerdo. Que, que es con una renita que se tiene que mover entre las sombras. Y ah, todos los objetos oh, se ay, van chulo. moviendo. El Fox and Frog Travelers. Te digo una no, chito Island. Ya. Que, una... que sí, ten, sí, un juego y que tienes que ir explorando. Y el Goodbye World. Si oh, me no sí. Game? No. No, no, pero que tiene varios elementos que son como de objetos retro, claro. Ver Marisol Car, el cual tienes que armar tu vario. Y sé. tienes que ir no, copiando no. un objetivo. Y el Nintendo Nemo, Adventure eh, Slumberland, que es el oh. título de Nintendo. Que salió eh, del Nintendo Entertainment System. Y que es la versión remasterizada. Ya. Yeah. Que salió ah, como. No, no. Que ahora está como Kickstarter salió como campaña para que lo puedan apoyar y que la música está eh, hecha por uno de los chicos de Ana Maraguchi. ah qué buena Bacán. y el How to va? Say Goodbye que este también lo mostraron en, en el Wholesome ya que es un juego ¿Un en, el cual, sí, en el cual tienes que ir hablando con la gente que está como en el ultramundo, sí, inframundo si sí, mal no me acuerdo que está Mira. como en el en el limbo nice. eh, Esas son las presentaciones ver, ¿serían, te, eh, serían bonitos sí. esos juegos El, el sí. Day of the Dead Fue más entretenido Que el Summer Game Fest sí. Y ahí dijimos siempre de nuevo Pecamos de lo mismo de nuevo siempre Es como pucha, Ya estamos en una época donde El Modern Warfare uh, Yo me voy a, a calentar el, el Tecito, a calentar agua Y cuando sale el Day of the Dead se partieron con el juego De la, de la mosca al sí, tiro. eso ya fue completamente sí. distinto. <risa> oh, que estuvo buena esta cuestión. Sí, The Devolver. Aparte que estuvo su básico. ¿no? Ah, el Cult of the Lamb. Sí, ¿Ya? estuvo el Cult of the Lamb, que tiraron ¿Ya? fecha, ya que va a salir para el 11 de agosto. Un mm. juego que se había mostrado el año sí, pasado. Bueno este el Angerfoot, el cual eh, tú tienes que ir pegándole a todo y que puedes ir pateando también. No, y es eh, sí, un juego que tiene mucho ritmo a nivel musical. ¿Ya? Es sí, muy rápido. rápido. Sí. El Kart Shark que salió, eh, lo habían tirado como Drop, el cual tú tienes que hacer lo posible para hacer trampas sin que te pillen. Cuando cacas. Sí, se muy entretenido. Y de aquí ya salieron dos, dos juegos más interesantes. Que este Flock oh. Squire, juegazo. Ya, yeah, este Game of the Year. Sí, justamente este título tiene la particularidad de que es como el The Legend of Zelda League between Wars, pero con mucha la estética del, del Zelda de Game Boy. Ya. Yeah. En el cual, que puedes jugar tanto en 2D como en plano 3D yéndote a otros planos 2D para jugar. estilo de Mario Dice. Este a mí me compró. Y este el, este skate me compró. Story. el Skate Story. Sí, que justamente eres un como el diablo, eres un eh, demonio claro, en el sí. cual tiene que, eh, eh, claro, que tiene que eh, a través del skate eh, pasar las misiones eh, y todo frágil, pero el concepto es muy visual. Sí, es muy rítmico visual eh, auditivo. es, como... es, que, es una, una rica experiencia. Mira, pon el video de nuevo y le hablamos encima. De, ah, para comentar. Para el video de ah. de, ah. de no. Como presentación, so, muy entretenida como, como juegos que se presentaron Sí, es que Devolver siempre ha tenido Una experiencia distinta la, cuando muestra la, la, los, la, los, los trailers Para que Para sacar el juego que el, video, el video tiene como un minuto nomás. Sí, sí la gracia es que me escogió video rápido no, Me, ya, me pues. estaba acordando Me estaba acordando de que había un juego Que yo estaba esperando que anunciaran aquí O que bueno, mostraran algo más y al final nos no mostraron que el Return to Monkey Island Que lo anunciaron eh, ahí por, sí. por marzo, abril Sí, pero yo creo que no van a tener Más anuncios hasta que ya lo tengan confirmado la, la fecha Porque ahora está como sí. estamos trabajando en Monkey Island Sí mm. Porque ese juego está Bueno, obviamente va a ser de Lucasfilms Pero el publisher va a ser el devolver Sí, devolver. va a ser devolver Así que Eso, el... Mira, personalmente, a nivel de, de, de, de, de... Yo creo que lo que se llevó... Lo que se llevó la película, ¿cachai? Lo que se robó la película durante toda esta presentación del Super Game Fest A nivel global, para mí, fue el Super Plucky Sí, el, el Pluke Square Mira, al, el, final, al final cuando veamos los tops Vamos a hacer la, ahí la indicación Porque está dentro del listado Por lo menos el que yo puse Sí, yo también Vale sí. Totalmente. A nivel de presentación de Involver, seguimos sí, a todo el asunto. Dentro de lo que ellos anunciaron, eh, eh, como ese. Ese, como que me llamó más la atención que otro. Sí. Después ¿Y después de eso, qué tuvimos? Tuvimos varias conferencias, pero vamos a mencionar la, la más importante, que es la de Microsoft, a nivel de anuncios, porque mostraron varios títulos interesantes. World Premiere. Sí, World Premiere. Primero oh. el Starlink, que lo mostraron completo, cómo están desarrollándolo. Hablaron sobre el, el lore, hablaron mucho de las mecánicas del juego. Es un juego que. Eh, no voy a decir que se siente completo, pero sí que intenta abarcar mucho. Little Lies. Starfield. Mm. Little Lies. Sí. <ríe> Little But Lies. De hecho, le dedicaron le dedicaron como media hora, 40 minutos solamente al Starfield. Por, por, por lo menos 15 minutos, pero que fue el, el cierre. Sí, hablaron todo de eh, este Star, de Starlink. Y vamos a saltarnos de esa parte porque en lo que más rellenaron al respecto, vamos a tirarnos del, del inicio. que Este título que estaban trabajando, que el Raven. Los... Sí. Este es eh, el Let's For Dead con, con, vampiro. con vampiros. Con vampiros. Y que con este mm. inició la, la presentación. Redfall. Ajá. El Redfall, sí. sí. Que va a salir el próximo año. Casi todos los títulos que mostraron son día 1 en Game Pass. El yeah. Overwatch 2. Que va a salir como free to play. Sí. Y que sí. va a estar disponible Cross también, obviamente en, en Xbox, porque. Esta este este este es la primera conferencia de Microsoft. Esta es la primera conferencia de Microsoft desde que compraron a Blizzard. De hecho, sí pero que todavía no son dueños de Activision Blizzard. No, pero... Eh, bueno. eh, no, todavía no. no por eso, eh. Pero mostraron muchas cosas de Blizzard. Sí, obviamente. Mm -hmm. eh, el otro que mostraron es ah, el eh, Diablo 4. Diablo 4. Diablo 4. Sí. En el cual va pero a salir fue... tanto para PC como consolas. Eh, pues, dije, no, no, está bueno, es Diablo. Diablo. No, no es Diablo, es Diablo, porque mostraron al Necromancer. Sí, y... si pensamos, era efectivamente un juego aparte así con un Necromancer y, sí. y eventualmente... Diablo 4, sí. Sí. Y que durante la semana, o sea, durante todo esto, esto, estas horas, salieron a indicar de que no va a ser lo mismo que el Diablo Immortal. Sí, por se están delegando. De ahí, que, es raro no, el anuncio porque el, el Diablo Immortal salió hace dos semanas. Sí, pero que el Diablo 4 no se quiere enfocar en las microtransacciones, o al menos eso lo, no, lo están no vendiendo. Jugamos, sí. no Uh -huh. eh, el Forza Motorsport que va a salir de forma oficial el 8, si mal no me equivoco. A ver si está. Si pero bien, ahora va salir, sí, eh, va a salir para el 2023. 2023. Y el Forza Horizon que va a tener un DLC con Hot Wheels. Yeah. Esto fue muy bacán. Sí. ¡Yeah! <risa> fue muy raro este anuncio, pero obviamente la gente fanático. ¡Oh! No me acuerdo el, el token de Scott Wheels. <risa> y esto es lo que habían hablado. hace cierto punto se filtró también: como va a haber un nuevo RTS de Minecraft. Y no, no es que eran dos juegos distintos, es que efectivamente es un RTS de Minecraft y es como un básicamente como un Pikmin en claro. Minecraft. Con construcciones con, con, con, con, con con ¿Sí? sí, es como un. Minecraft. Minecraft, sí, action Strategy Game Era un anuncio sí. que fue como wow igual es que Riot Games salió con Xbox, va a tirar todos los juegos en su plataforma y la gente con Game Pass va a tener la opción de tener todos los personajes todos desbloqueados para sí, Wild eso Rift, en el, el y Valorant en... El, y en el juego de cartas y en el Valorant también, sí. van a tener un montón sí. de cosas en todos los juegos y en el Teamfight sí, Team Tactics. No, creo que en el Teamfight Tactics lo que dijeron es que van a. algunas cosas para estar desbloqueadas, sí, ¿no todas? No. Sí. Pero igual cuático, así como Radio Games, no vamos a tirar toda la plataforma y pueden tenerlo todos con Game Pass. Y el anuncio que ah, fue igual cuático fue que el Persona 3, portable, el Persona 4... Golden. Eh, Golden y el Persona 5, y el 5 Royal Van a estar disponibles en Game Pass Y en PC Y en PC, y en PC. De hecho sí, hoy día sí. salió que por fin, eh, Definitivamente se confirmó que van a estar en Steam también Y se vuelve el chiste de Gran fan de Persona 5 Finalmente no, no puedo esperar a jugarlo Por primera vez <risas> Justamente. Exactamente Ay, ay, no, y el, persona 3, el Persona 3 no había salido de la PCP no, ¿eh? o sí no, oh, sí. no pues, o sea que no había salido no. sí, era bueno, un relleno de Sea of Thieves que va a tener su séptima temporada sí, lo cual sí. habla igual lo que el hombre tenía bastante bien el, el de pirata eh podéis ponerle nombre a tus barcos podéis ser pirata harta gente y, juega esta cuestión Mm. Lo único que no podía hacer es piratear el juego. <risa> no le hace honor. No, si no, si no, no, sino, sino no, sí. no la pena. Fallout. 76 que se viene la nueva temporada, el nuevo season. Sí. Tiene, va a tener nuevo contenido, Fallout 76, que es como. ¿De gustan Fallout 76? Aquí tienen más. Perdón, perdón. Mm. Disculpen. Que de hecho es chistoso. Fallout 76 con Tips. Los dos manos a mano como. Perdón, disculpen. Acá sí. hay más contenido para que el juego. Ahora sí, bueno. Pues claro. No. Sí. Y también nueva expansión del Elder Scrolls Online. Claro. Otro más. Pues... Otro, Otro más juego que, que también que... lo han mantenido. Eh. Sí, ¿sabes qué? Dicen que este juego es re bueno. Que lo han logrado levantar así. No al nivel del Final 14 pero pero que eh, eh, eh, lo han levantado bastante. Ya. Yeah. Este es el que no, no, no nos enchufó para nada sí, pero no, es como, se ve bonito, me imagino que tiene otro trabajo, pero como pasó muy piola entre nosotros. Sí, no, es que eh, igual nosotros yo no, yo ya no soy no sé, no, yo asumo que nosotros ya no somos público objetivo de estos juegos porque consumen demasiado tiempo. Es que no, los, no el no, Fallout no, 76 o sea, el que, el, por ejemplo, 14. El, el, el, el que estamos hablando ahora, el Flindon, ¿cachai? Mm. Eh, es que nosotros lo vimos y fue como... Se siente que está vaya he jugado, como sí. que no me va a encantar con que el juego se, se vea así, realista, con textura en 4K. Mm. ¿Cachai? Mm. Es lo mismo con este, ¿cachai? Este es como... Ah, hay, ¿Te gusta Metal Gear? ¿Te gusta ver cuando los monos están mirando en una dirección? Bueno, aquí está este. ¿Cachai? Mm. Entonces como... Sí, es, imagino, este, este concepto no, es está, bueno Pero Estaba hablando más pregunta. de los De los, ¿cómo eh, es que se llama? De los MMO mm. MMO RPG, tipo el El, sí, el Fallout sí. el, fallo no el, el circo cerró sí. Y nada, que la gente pudo decir Al fin hermano, al fin puedo sacarme la peluca sí. Al fin ya no tengo Sí, sí, fueron sí, muchos, años, muchos años esperando por el Simpson. Eh, finalmente sí. La gente ahora ya va a poder decir, hermano, el, el Simpson, el Simpson. Pero la gente igual fue chistoso porque la gente dijo, pero puta, la wea todavía no tiene fecha de lanzamiento. Y fue como, weón, uno, uno de los gimmicks de este stream fue que dijeron, todo lo que se anuncie en este stream va a salir dentro de los próximos 12 meses. Sí. sí falta. Antes de la próxima E3. Conocí. Antes de... <ríe> De aquí a un año más, de aquí a junio de 2023, todo lo que está acá ya va a estar disponible. Sí. Ya, pero espérate, y el Simpson no tiene salida, fecha de salida. Hermano, ¿qué acabo de decir? De aquí claro. a 12 meses. Entonces, primero? ¿va a salir 2023 o la próxima <risa> fecha? O no, sea, más probable el inicio yo, del 2023. En junio de 2023 va a salir Simpson. Y el este sí. juego de Morty Sí, del mismo... del, del director de Kim Morty Los creadores de Morty y, y que lo único era que, que era entretenido, que, claro, que el arma. Eh, eh, son objetos, son. Atropomorph. Hablan contigo. Mm. El High on Life. Hay que Muy rey, Mort. Estuve 300 para jugar ese juego. Mm. Este <risa> es como un juego de aventuras con monos furro Sí. también como como. Eh. No, hecho, no. Sé. Sí, igual es, es es, mucho, es igual es harto contenido orientado a niños y jóvenes. Encontré en este. en este, este conferencia. Querían coger a los niños. Sí. Para no me dice arañas. Arañas Sí, este es que al final. Finalmente, porque esto estaba como una beta abierta. Eh, van no. a poder ¿El Grand, ah, el, juego, sí, el Grand Sale con un modo historia Y va a estar disponible a contar De septiembre de 2022 mm. Y aquí está hasta Uno de los juegos que, que comentamos Que era el, ese es el, el score es Que el score. lo habían anunciado hace harto tiempo Pero que no había habido más anuncios Hasta ahora Que tiene un look Muy muy interesante Sí ¿Y qué tiene fecha, finalmente? Creo que sale como en diciembre. 21 de octubre. 21 de octubre. ¿Es pronto igual? Sí. No, igual falta. Eh, es hasta el fin de año. O sea, pero para pa, pa fechas de anuncios de videojuegos en sí, mañana. Sí. sí, Y aquí estamos viendo un poco más de A play, A play Requiem. Que ya, también lo habían sí. anunciado, lo anunciaron el año pasado y que como lo estuvimos comentando durante la conferencia. Esto había salido en Stadia anunciado. Sí, pues, originalmente, si iba a salir ah, para ¿sí? Stadia, sí, sí, porque esta wea originalmente era como un título de lanzamiento de Stadia. Si no me equivoco, mm. ahí alguien me puede decir, pero eventualmente todos sabemos lo que pasó con esta y entonces ahora está saliendo ahora para Xbox. Sí. Para PC. Sí. Porque está Correct. disponible en el 2022. No el juego. <risas> y salió Vin Diesel. Personificado Oye, en el ARC 2. Yo tengo, tengo una queja acá, porque acá a mí me dieron la pomada ¿eh? de que Vin Diesel iba a salir en el juego de alguien. yo, cuando el pato me dijo eso, dijo: ¿Pero en qué momento sale Vin Diesel en el juego no, de No, claro. <ríe> en el ARC. Porque, porque el pato me está saliendo que va a salir Vin Diesel en el juego de no, alguien. Sí. No, pero después cachamos que era no en la personificación. <ríe> ¿Cómo dice mm. lo que tengo? El likeness. Sí, y el likeness. Sí. Al principio me lo vendió, pero fue como, no, no. En cambio este sí, es oficial que dice Diesel se prestó para... Arte, el que el 1, ahora está gratis en Steam? Sí, está gratis en Steam. Hasta, ¿Ah, sí? hasta la próxima semana, si no me equivoco. A ir a ah, tiempo? sí, sí, sí. Sí, así que aprovechen. Y este va a salir el 2023. Tiempo suficiente para que jueguen el arco Y no entiendo un poquito eh, más. Este es el, el de AMA, semana? ARA, algo así. Sí. El ARA, la ARA. El Lada <risa> Oye. Oh, <yeah. risa> ¿Qué? Este. Mostraron puro trailer, no mostraron gameplay. Sí, pero, pero es tiene toda la vista de ser como tipo Civilization. Sí, son este de los 4X. Que, que era, que era este, este yo lo vi. Este yo lo vi y pensé que era como esos avisos de móvil. Uy. <risa> pero que hay un insider para que lo puedas disfrutar. Este. Por la mente, weón. Sí, este lo, lo mostraron. Está dentro del top más que nada por el el Jimny que tiene para pasar los mundos. Y que sí, fue guau. Este wow. Que a ver si lo a ver acá. Sí, sí, este. Y que pum te mete inmediatamente en el mundo y como wow. Es como, de hecho, de hecho. Eh, al, Dale. Pasa, pasa que otra de las cosas chistosas es que no, sal, no salió en esta como el resumen porque el tráiler es más largo. Sí, el trailer es más largo. Pero literalmente el personaje sale de, de, de una eh, eh, parte femenina, digamos. Sí. Al principio. Es como literalmente me, me llamó mucho la atención que fue como que lo mostraran casi muy gráficamente. Sí, ahí lo vamos a mostrar el, el tráiler completo. Esta es una novela visual. De que, tiene sí, una parte femenina sin especificar porque si no no van a ver sí. en el cual le, le, le, eh, lo mostraron hartas veces también durante las conferencias ¿qué? a dos folk y en el cual eh, está todo animado excepto los personajes que, que son como de cinemática como una animática ah, como es una animática una sexual muy mm. dedicada que te, o sea esto o te engancha o no te engancha sí Creo que sí. fue más extraño, es que esto es una novela visual que se puede jugar en multiplayer. Sí, hasta 8 jugadores se me equivoco y es como, wow, ¿qué? Si, si quieres las Tortugas Ninja se puede acercar tanto. No, la dura. Sí, así que de ahí cuando salga lo vamos a mencionar un poquito más al respecto. A ver, espera. ¿Qué pasó? Oh, tenemos una, inter una intermitencia. No, no, no, no, no yo, yo le puse pausa, porque me hablaron por interno de que el Dogs Fall. Eh, Se cositas! Sí. ¡Se vienen cositas! Se vienen cositas. Se vienen cositas, guiño, guiño, así que no vamos Oye, a decir nada más al respecto. En el chat dice Simón, dice que cuando me dicen que historia no contada como historiador me da miedo. Sí. De la, de la cara. Totalmente. Este, este es como un juego de terror plataformero. sí. Muy estilo Me Petro recuerda Bania, mucho el Sí Pero que, por lo menos, visualmente el concepto es interesante Sí El o Tiene un look medio... ¿Cómo que se llama este? El, el Inside, pero el anterior este, este no es uno de los que dijeron que parte de la gente que trabajó el Limbo y eso Sí, el Limbo, sí. el Limbo Sí, sí, claro. sí. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está el, el, el ADN del juego. Que mm. tiene como... La madre del cordero, claro. La clásica de Love, esta weá, bueno, Dynasty Warriors 8745 y sí, sí, este es haciendo su, sí, su sí, juego Coit Texmo Light Game. Bye Coin Texmo. Coite sí. <risa> cuarenta y Claro. Qué manera de sacar. Como... Títulos son sí, bien parecidos. el juego Long. El Wallolong. Y salía el Lubo. Sí. Con todos los que hayan jugado a Dino sé, Figueroa Castan quiere el Lubo Y entonces ya eh. es como, ah, ya, ya, sé que wey. Mm. Esta sí. pues es un... es un Battle Royale. Es un Battle Royale, <ríe> Samurai Ninja. Chino. <risa> Pero. es japonés, creo que el juego, si no yo me equivoco. Yo pensé que eran los mismos juegos. <risa> sí, sí, al principio. Que sí, es, lo, mismo. es que lo, lo tiraron tan encima. El Naraka Blade Point. Sí. No cacho nada que lo siento yo. Y este es Starlink. Starken. <risa> este es el Starken. Así se ve Starken. Claro. No, este título era como el de, de que tú te llegas a, a un planeta y que tienes que hacer tu, tu granjita. Entonces eh, vas farmeando con robots. Como el. el... Me recuerda como el Slime Rancher, la estética. Es, también. Sí, Algo así. Es como un farming farm simulator, pero acá tenía un robot gigante y tiene como Sí, Lightyear Frontier, que o se llama. Mm. El Fly oh, Simulator, yeah. que va a celebrar su 40 aniversario. Juego wow. antiguísimo ya. ¡Wow! Sí. Tiene como un año ya, ya es como el aniversario. El último. De sí, el aniversario. Eh, sí, entonces. Este anuncio fue de que van a tirar más aviones y más de colección y bla, bla, bla. Pero aparte por la edición de 40 aniversario van a haber aviones clásicos y va a sí. haber un... Helicópteros también. Claro. -nan -nan! Y que -nan -nan! va a haber un, un espacio un DLC que a ir al espacio con la nave de Halo. Con un Pelican. Mm. Con un... Se llama Pelican. que es mi gorro de Halo? ¡Ja, <ríe> Y que es una don que ya se encuentra disponible. No, no, Y esta. Uy, esta Este fue el momento, póngame el uno y qué wea. Kojima, que tiró la bomba, dijo: Ya, aquí la hago. Voy a anunciar de que estoy trabajando en algo. Con la nube. En algo. Lo vimos. Y eso fue todo. No, mira, acá como que todos los Kojima dijeron, ¡Oh, Kojima! Y Kojima dijo, ¡Nube! Y como, ¡Oh, no! Sí, ¡Oh, no! Y, y, y, y lo peor de todo es que se enojaron los Sony, los Sony Fan Lovers. Y tuvo que salir Kojima a no, no, no, no. No quiero No quiero ser pesado, pero nosotros somos un estudio independiente. Y todos dijeron, ah ¡Oh, te mi cara lloro, tay, a solo, te mi cara a solo, Koyima, ah, tira, ah, ya, ahí, hay que hay que hacerte, no. Fíjate, entonces, porque esto lo tengo prendida. Sí. Calmao. No, no, pero ¿no? esto, esto fue como. Esto fue literalmente. Como, cabra, ¿no? Hola, ¿Me eh. Me censuran, ¿Eh? me censuran. Ah, me coyima. Sí, no, no. se pegó se el llegó. Dijo, dijo, voy a dejar en la nube, pero directa esta nube, pa, tiene una nube, una bomba de humo al piso, nada. Ni siquiera un PNG, ni siquiera una presentación de Powerpoint, ni una weá, nada. No. No, no, no, esto es como este otro nivel, es, es otro nivel de nada. Sí, eh, hola a todos, soy Hideo Kojima, vengo a pearlo, chao. salió de al lado, y salió de al lado, ¿cachai? Una, una mano, una mano con una bolsa, con un signo péssimo. Hola amigos, soy Hideo Kojima, y los invito a probar claro. la nube de Xbox. Claro, y salió salió de al lado, Sí. <risa> fue rasca, anuncio, fue fue muy rasca. Sí. ¿Y eso? Sí, no sí, de hecho han habido, han habido memes de de los Egojima de muy chistosos. Mm. Sí. El güey bueno aparece, no dice nada, no elabora, se va. Chao. Sí. Cobra. <risa> no, y bueno, cobra y todo terminó y todo terminó con ellos diciendo ya cabro. Sabemos que ustedes saben que nosotros vamos ya queremos comprar a esta gente y las compramos, ya de hecho son nuestras. Así que ahí tienen Starken. Sí, sí definitivamente. Starken. De hecho, cuando, sí, sí, sí. cuando partió, cuando partió el stream, dijeron que iban a mostrar un RPG muy, muy, muy, muy esperado por la gente en el, en el coso este. Y, la y yo gente dije, dijo, ah, van a mostrar Banjo Kazui. <risa> claro. Sí. <risa> Pancho, que no wey, yo pensé, que, yo pensé que iban a mostrar el Elder Scrolls 6 por fin, que lo había anunciado hace o sea, como tres años ya Y nada hermano, nada No, nada no, De hecho creo que se referían al Diablo 4 Yo creo No, es, no sé Es que... Es que es todo el chiste es que esta weá partieron... Es, ahí dice Xbox y Bethesda Está ahí Entonces cuál es el tema sí. En un momento, cuando ah, hablaron de Paradox 76 y todo el asunto, dijeron: al final de esta presentación va, va a salir Todd Howard. Y yo dije: oh, no, por la creerte, ya. El funado. Se, se vienen las mentiras, weón. Sí. Ya. ¿Y qué pasa? Termina toda la presentación y es como: ya, y ahora sí, Starfield. Y parte una presentación de Starfield, como tiene más de todo el asunto, pero esperen, hay más. Y ahí, ahí muestran gameplay. Y mostraron el juego y. ya Voy a citar a la gente con el mono porque nosotros cuando vimos la presentación le mandamos salud a la gente que le humor porque estamos sí. en la presentación de humor, con el chicken, con, con el chicken y todos los demás es No Man's Sky y sí. es No Man's Sky actualizado sí y, y, y yo creo que a lo mejor podemos hacer un comentario más en profundidad pero si hay un comentario que a mí me sale de lo que nosotros vimos de Starfield es que son dos cosas uno, yo ya estoy muy viejo para jugar algo así porque mm. no me no, yo soy un yo soy jugador que tiene como un avatar de astronauta y me gusta el espacio y todo el asunto, pero yo no me veo poniéndole plata a eso, porque en realidad es como. o oh, otro juego en el espacio, porque esto fue como un chiste dentro de todo este toda esta fin de semana de eventos y toda la cuestión. Como juego sí. en el espacio. Uff, qué innovador. No, o juego de terror. O, eh, eh. o juego de terror en el espacio. Sí, Después, fue mucho. O Entonces, sea, el tema es que. Esto fue No Man's Sky Sí fue No Man's Sky Literalmente No Man's, no Man's Sky, Sky No Man's Sky y lo cual No es malo porque No Man's Sky Yo dije que para alguien No Man's Sky hoy en día ya salió hace como 6-7 años Ya no me acuerdo exactamente Pero ya Es un juego que tiene Tiene demasiado Demasiadas cosas pegadas una encima de la otra y ya necesita un Cambio de motor, necesita que le hagan una subida Para que lo traje desde cero ya no pueden seguir enchufándole más cosas porque ya muestra sí. la edad que tiene el juego sí. ya ya es para este juego literalmente como que salió para inicios de la Play 4 hace 7 sí. años atrás está ahí y ya estamos en la Play 5 sí. entonces hay más mejora a, a nivel global que se puede hacer que solamente se puede hacer cuando tú partiste de nuevo con un juego con un mm. motor nuevo etcétera etcétera, claro. etcétera ¿okay? no, y, y este juego justamente viene a suplir lo que le falta al no Man's sky que es un update gráfico pero vaya eso es feo. Feo. esa y es como, así como todo que se Feo, feo, sí. no le puedo decir. porque <risa> no podemos oler sí. a través de los videos, pero. Sí. Generic No más Sky. Oh, bueno, era, era como si tú hubieras dicho que esta web es Call of Duty y yo te creo. Yo te creo completamente. <risa> Call of Duty dejamos, en el espacio. ¿Cachai es que tendremos un Call of Duty en el espacio? Esa es la web Sí, vos. Entonces, existe. Ya, pero mira, cortemos, cortemos la, la, la, el, el comentario de eh, la presentación de Xbox y de ahí nos vamos al análisis de lo que seamos que de lo que sea que queramos hablar en específico porque mm. esta, presentación, esta presentación de Xbox yo creo que fue más que nada para salió Xbox a hacer PC decir sí. Game Pass Game Pass sí no, Game Pass. Oh, sí. sí justamente en ah tú tienes el remoto Tennegan <risa> el remoto sí no pero ahí yo yo puedo colocar. eh, sí si sí, lo puedes hacer por favor pero por mientras eh, mostraron alrededor no sé de 50, 50 títulos Abajo sí. ¿Sí? Abajo del donde dice que tú tienes remoto puedes indicarle el, can, a quien desea ceder ah, ah, uh, eh, eh, eh, eh, sí, todo esto en vivo porque dijimos todo esto lo vamos a hacer en vivo ah. No sí. sé, no lo no, veo. Y ahora, y ahora estamos viendo todo. Ah. Ahí Harry va a poner el Telegram de repente a poner un, un video de Harry Styles y se cae, cae, cae el, cae el set. ya ah. Yo voy a rellenar por mientras ya O sea, Xbox, ¿con qué? Ah, ¿con sí, se salió? Sí, no, ¿no? No, dijimos, eh, cuando estuvieron hablando de la presentación, mencionaron de que. Eh, ahí, ahí lo tiraste Telegram. Bueno, Telegram no, todavía no gastas qué hay que hacer. No. No. Pero Telegan. Te, te abajo, abajo, ahí abajo, mira, esto es como, como servicio técnico, mira. Abajo dice Telegram, abajo, abajo de la playlist dice, Telegan tiene el control remoto. Hace clic en el control remoto. <risa> Me juro, te, te juro que no lo veo. Telegan, a tu izquierda. <risa> A la izquierda de la pantalla, donde se ve la playlist de los videos, sale. Ven tiene el control remoto. ¿Qué playlist? Si está, cerrada. si está cerrada, tenés que meter la fecha que sale a la izquierda para que se abra. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. You have the... Ah, yeah, yeah, ahí está, ahí está. Sí. está. Y ahí tú puedes a indicar a quién desea entregarle el remoto. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ahí está. Eh, servicio técnico 101, gracias. <risa> Ahora, chicos, ya saben cómo funciona con 40, esto. Con 40 lo que bella. <risa> eh, ya. Eh, resumamos Mientras tiró el trailer eh, Cuando tiraron la presentación Microsoft mostró que más o menos 50 títulos van a estar disponibles Durante este año fiscal Podríamos decirlo Pero este, este periodo de 12 meses sí. De los cuales el 90% sale en Game Pass Sí Es como Play Day One On Game Pass sí. Ese es como Ese fue como el anuncio sí. Aquí justamente tiró el Silkson en, en Metaru yo creo que aquí es donde la gente ya estaba feliz todo el asunto. O sea. Ya. Lo, lo voy a gustar, la velocidad. No, déjalo peor, sí. De ya, 0.75 y... ya, para que se vea más rápido. Ya, pero mira. Ya, ¿qué, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué fue lo puro, lo malo y lo feo de, de, de, de todo este conversal largo, muy largo? Según ¿Un cada comercial uno. Un conversal de una semana. ¿Un conversal de una semana que te podía saltar? Sí, ¿po? Oye. Partamos, miren, yo digo, partamos por el Tenegas, porque tú igual no viste todas las presentaciones, pero te enteraste más o menos no, de lo yo, que fue pasando. O sea, yo las vi todas menos la de eh, el Day of the devs esa fue la única que no vi. Ya. ya, en lo que tú viste, o en lo que tú te enteraste, lo bueno, lo malo y lo feo. O los, los, lo cinco, bueno, como queráis hacerlo. Bueno, pasa, sí. pasa que hay distintos tipos de anuncios también, porque hay anuncios de cosas nuevas dentro de las cuales los que más me llamaron la atención fueron, lejos, los de Devolver. Ya. Eh, el Skate Story me gustó mucho, y el Plucky Squire también me gustó mucho, yo creo que a todo el mundo le gustó ese juego, porque persona que vi que vio ese tráiler como que dijo ah, el Plucky Squire, maravilloso, se ve la raja, por favor, quiero jugarlo ahora ya. Sí, yo había estado el la Squire, que creo pañar, que se ganó y... todo. Como que la gente cuando se enteró de que fue el... El diseñador de Pokémon fue como, wow, ¿en serio? Sí. Ahí como que incluso hizo aún más ruido todavía. Claro. De hecho, me parece que hace mucho tiempo que no veía que en un anuncio de, de este tipo, un juego nuevo, una IP nueva, llamara tanto la atención como el Plug Square. Eh, y considerando aún más que no es de los grandes, no fue, no fue Sony, no fue Xbox, este, no fue Nintendo de Devolver sí. y que un juego de Devolver haya llamado tanto, una nueva IP de Devolver haya llamado tanto la atención me parece que es un golazo un golazo o sea, aquí, aquí puse el, el, el trailer ya dale Sí, de hecho Eso. definitivamente el, el impacto visual que tuvo este juego porque de partida en el en el 2D incluso ahí como oh wow bacán bacán esto es claramente un juego que tiene una muy buena presentación una muy buena propuesta y realmente en hecho, sí. esta hueá la podrían haber mostrado en Game en el Day of the Devs se hubiera pasado súper peor. Pero sí. claramente acá es como Microsoft, o sea, Microsoft vio esta hueá, le inyectó plata y ahí esto es el resultado. Que eso igual también es como parte de lo que hablamos. ya Pero eso fue lo bueno. de Devolver. Perdón, sí. devolver, sí. Sí, ¿Eso, eso eh, eh, devolver? Que, que Lo clásico fue que hasta, hasta este momento, así, sin, sin, sin ver el tráiler, se veía una propuesta interesante, que incluso, oh, eh, sí, que así como, oh, vagán. Pero cuando mostraron esta parte que se salta al mundo ah. 3D, a todo le voló la mente. Así, pum. Eso, ahí, hay que, ahí quedamos todos mal. Sí, porque sí, aparte... De hecho, no me... Aparte, eh, no, puedes interactuar con el me... con con resto de los objetos que son muy 2D. Recordaba mucho al Odyssey, cuando mezclaban eh, temática sí. entre 3D y 2D, así. Sí, no, yo quería decir que me recuerda mucho como el, como el efecto del anuncio, me recuerda mucho cuando se anunció el Cuphead. Como como ese estilo, como de la gente volviéndose loca porque lo no. que está viendo es muy bacán. Claro. Y que conste, ahí dice que va a salir para Xbox XS, para PlayStation 5 y Nintendo Switch y PC. Sí, para todo. Para todo, para todo. Para sí. todo lo que valga la pena. Claro. Y el otro trailer que sí, sí. mostraron el, en Devolver, que ahí justamente lo tengo en el top. Espera, pato, espera, pato. Que eso fue lo, lo bueno de que vio el Tennegan Sí. ¿Qué fue lo malo? Sí. Lo malo que viste Lo de... malo Lo que no te gustó o Lo que, lo que encontré Que decía Hola Que estoy dicho Hola Que mala Uh Así como, como Realmente malo Nada Me, me, me, me perturba El anuncio del Diablo 4 Eso, eso como que me, Realmente me perturba Solo por No por el hecho De que el juego Se vea tan mal Sino que Bueno Por el tema de que el Diablo Immortal no está teniendo el efecto o sea que nosotros pensábamos que el Diablo Immortal iba a ser casi como una historia de redención de Blizzard o el inicio de y no fuere y más encima que en, en, encima de, la, de lo mal que estaba pasando con el Diablo Immortal ahí en un, un diablo 4 es como no esto no está funcionando y probablemente falta que cambien más cosas dentro de Blizzard para que vuelva a funcionar mm. mira para todo lo que nosotros vimos, bueno, es que entre todos los problemas que tenía Diamond Immortal, ¿cachai? Eh, y todo lo que nosotros supimos, yo creo que como franquicia, está muerto. Diablo, la verdad. Como, eh, ¿qué, qué, ¿Qué más se puede sí, sí, yo, Mira, Yo siento que el Diablo vertió eh, el tren que tenía en movimiento hace harto. Sí, porque empezaron sí, a salir sí. nuevas propuestas y como que se quedó muy atrás. Pero el problema es que, sí. al igual que con Bethesda, el, el, la gente que compra Diablo es un público cautivo. Mm. La gente que va a comprar eh, Starfield es el público fan de que lo va a preordenar, weón, el público fan de, de Bethesda y que quiere jugar Fallout en el espacio y que el mejor juego y la bla bla. bla, bla Todos. La gente que va a comprar Diablo 4 es la gente que viene jugando Diablo desde toda su vida, ¿cachai? Y probablemente ya está jugando en el celular. Como sí que pero, esperar, no sé. Y que, y que sí. están decepcionados De cómo está el juego de celular Ponga más videos de fondo, patito Bueno, por mientras Siga. Por mientras, ahí, ahí, ahí le tiré el video Ya, y, y lo feo quién contaste tú que estuvo feo? Así como fético, así De la... De, de la ¿Feo? De Mira, así como feo, feo No encontré, la verdad es que no encontré nada Así como feo Probablemente no, ¿sabes qué? No, no ahí, ahí, la verdad es que no. No tengo. Wow, el, obvia, obviamente, uh -huh. como que los anuncios de Blizzard en general, como que me repelen ahora. Así que <risa> podría perfectamente decir el, el Overwatch 2, pero yo creo que hay que esperar a que salgan esos juegos y ver qué, qué va a pasar. ¿Van uh -huh. jugar Overwatch 2? No, ni, ni cagando. <risa> no te pueden pagar. A jugar Overwatch, Overwatch 1.5 HD. HD. Sí, sí. sí. Electric el, el Sí, un triunfo bueno. Oye, eh, Pato, tú tenías un top 5. Sí, yo tengo top 5, sal... pero a, a, te lo dejo a ti meter. Haz el. Ya. El ya, pues, bueno feo. feo y, el bueno, y, sí, bueno. malo y feo. Porque pero, yo, pero yo, yo voy no, a apuro decir top, así que. Ya, mira, yo creo que de lo entre todos los. ¿no? Es. Es eh, eh, nueva. Puta, yo tengo. Estoy súper basado porque igual. Como que todas las presentaciones de propuestas independientes les encontré mm. mucho más interesante a nivel como creativo, a nivel de, de propuestas, de gameplay y todo eso, yo lo encontré mucho más interesante que todo lo que se vio en las conferencias grandes una sí. eh, forza ya, o sea, sí, acá pero eh, es como mm. comparado con lo que por ejemplo, lo que estábamos hablando del Plucky Square, el Plucky Square lo del, del Skate Story, cachai todas esas cosas, bacán Sí, a mí me pareció que fue muy bacán eh, todo eso comparado con, no sé, Diablo 4, mm. Overwatch 2, ¿cachai? Modern mm -hmm. Warfare 2 también, como de nuevo. Incluso lo mismo que decía, como Starfield, de verdad, yo creo que tú podéis venir, tú puedes salir Todd Hogwarts a decirle que veis ese planeta, podéis caminar hasta ese planeta, ¿cachai? porque a tener 9000 planetas, pero yo, de verdad, yo no necesito tener un juego que sea tan infinito, porque de verdad. No, no me vende eso, ¿cachai? no me va a llamar la atención porque vimos el juego en movimiento y encontramos, yo creo que entre el pato la fan y yo lo encontramos súper apagado súper feo mm. súper fome mm. porque en el fondo, ¿qué va a hacer eso? va a ser una buena donde voy a tener que invertir 50.000 horas hasta que, es como One Piece en el episodio 1000 se pone bueno ¿cachai? La gente, la gente que se pone a jugar eso que es válido, que te guste ¿cachai? Eh, es válido que te, y esto es ya en la parte mala es válido que te guste porque eh, no sé te metías a jugar a rolear o tenías una historia con la compañía y te guste ya respetable completamente nadie te puede juzgar por esas cosas o sea sí se puede pero no lo vamos a hacer pero mm. esa es la misma gente que después ve precisamente estas presentaciones como de juegos más más independiente, y son de una escala más chica Y dicen, ay, pero ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué no pueden sacar Un juego más grande? Esa weá La hago yo con, en una caverna Con basura, ¿cachai? Como mm. Iron Man la weá Y es como claro. Como que, por esa por esa parte Y por el hecho de la misma el, La escala y el volumen de lo que están presentando ¿Cachai? Me genera rechazo Porque yo sé que Obviamente ese juego la van a volver a postergar, ¿cachai? Va a salir, o, vas, o cuando salga va a salir como la corneta y hay es que tener que esperar un año para que la web la tengan toda arreglada. Y, y aún así, no importa lo mucho que pase, todos sabemos que Bethesda es una compañía gigantesca y la hueá se va a lanzar en un estado deplorable, van a tener que quemar... Para hacer juegos de ese tipo, de esa escala, tienen que literalmente quemar gente, que es lo mismo que decimos siempre. Para hacer juegos de ese estilo, de esa escala, esa weá va a salir a 80 dólares y a nadie le va a sorprender. Acá se le va a llegar a gamba. Mm. ¿Cachai? Sí. <risa> ¿Y para qué? Para que estés cuatro meses pegado porque la weá ni siquiera te parte. Claro. ¿Cachai? Claro. Entonces es como... Y después estamos, vamos a estar todos que estoy celebrándole que, ah, no, lo retrasaron un año más. Es como si realmente... Eh... Realmente fue un mérito cuando en realidad mm. una, una compañía con los recursos sí. que ahora tienen más recursos todavía mm. tienen a Microsoft como poniéndole la fianza, ¿cachai? Sí. ¿Tienen los sí. Todo el mundo y todo el tiempo el mundo para desarrollarlo. Sí, yo, ahora, yo siento que ese, ese espaldarazo que le dio Microsoft le juega en contra porque intentaron meterle más cosas y es como, no, ¿por qué? No, Aquí más. tienes no, tenéis que refinar lo que tenéis en vez de ponerle mm. más. Es que, por eso es como volumen. O sea, ¿volumen versus que Es más es más volumen que cualquier otra cosa. Claro, es porque no... en un momento voy a decir, oh, esto ya, quiere ser Destiny. Después, no, quiere ser Kindle Hearts porque puede armar la nave. Pero no, es que más... Ah, oh, no, es un... Okay. Yo, y, y, y con claro. esto lo cierro, pero es Entonces, como básicamente lo que decía, yo quiero un juego... O sea, si tú querés jugar, por ejemplo, una weá como Diablo, que la weá podías estar jugándolo toda tu vida, va a porque esa es la wea que tú podés jugar, ¿cachai? Un sí. juego multiplayer y todas las weas y todo el asunto, ¿cachai? Que la gracia del juego es simplemente el loop de gameplay, estar todo el rato consiguiendo el mejor ítem, toda la cuestión. Sí, no sé. soy una persona que he jugado No Man's Sky y yo, enchufándole como 200 horas a ese juego, llegó a un punto donde me aburrí porque hay, hay, pudiste llegar hasta cierto punto sin que el juego no te entregue una conclusión, ¿cachai? Mm. Sobre todo si no mm. lo vayas a jugar con gente Porque si tú me decís que el juego se pone bueno Cuando lo juegues con otras personas Esa hueá la podéis decir de cualquier otra, cualquier otra cosa Claro ¿Cachai? Hacer rellenar el formulario 29 Bueno, es divertido mm. Se lo con gente <risa> <risa> <risa> Se y, viene eh, speedrun de formulario 29 <risa> eh, eh, O oh, oh, son awesome formularios O son formularios tan quick <risa> Entonces, eso es como, es como lo que encuentro feo ya de lo que estaba planteando la testa O sea, es como malo Malo, como que la, la escala ¿cachai? de la que se está trabajando yo creo que está completamente fuera de, de todo sentido sí. Se está priorizando más el tamaño y la escala por sobre la calidad sí, ¿Cachai? sí. Yo, Yo sinceramente, por ejemplo, después de haber jugado una weá como Persona 4 Que es una weá que igual es larga y es grande yo te puedo decir que yo feliz jugaría Persona 4 de nuevo antes de jugar, por ejemplo, no sé, por Fallout 76. Mm. Claro. Cualquier día, ¿cachai? Sí. Porque Fallout 76 no va a terminar nunca. Pero Persona 4 termina, ¿cachai? Mm. Y si queréis volver a repetir las experiencias del juego o podéis repetir otros caminos en el juego, podéis hacerlo. Sí. Y eso, y eso mm. yo creo que es lo que realmente le entrega versatilidad al juego. Porque... Si no, ¿pa' qué? ¿Cachai? No, no tengo tiempo para estar dedicando 10 días, 100 horas a la wea un año entero jugando. Mm. Y aparte no tengo plata. claro Oye, claro. Y, lo feo, y lo feo, yo creo que ya escapa un poco a lo que pasó con... Eh, a, con lo que se vio en las conferencias. Lo feo es lo que estuvo pasando tras Bambalina. Porque ¿Las eh, filtraciones? Más que las filtraciones, lo que, lo que pasa es que como estábamos mencionando lo que pasó con, por ejemplo, Sega y yo, oh, ah, sí Sonic sí. y toda la weá y todo el asunto pero dentro de toda esta presentación no hubo contenido en, en, en las presentaciones en sí de Sonic Frontiers pero Sega después de toda la carga que ha estado quedando con la mala recepción que ha tenido Frontiers, con todo el control de daños que han estado teniendo con respecto al juego literalmente contrató guardias para que la gente no pudiera grabar las pantallas del juego, siendo que todas las compañías que estaban ahí Capcom mostrando final, eh, Street Fighter 6 ¿cachai? Eh, la gente mostrando Modern Warfare 2 ¿cachai? los juegos, incluso los mismos títulos indie que están dando, eh, mostrándose dentro de la... De, porque hay como unas cabinas aparte, como hay una versión presencial de todo este Summer Game Fest donde la gente y los periodistas podían sí. grabar y generar contenido, ¿cachai? Mm. Sega no dejaba hacer nada de eso y todo lo contrario, como que tuvieron que poner guardias para que la gente no empezara como a grabar y filtrar contenido del juego siendo que la, siento que eventualmente igual permitieron que algunas personas y algunos medios lo hicieran pero no cualquier persona ¿sí? mm. y es como que raro Sí, no es muy y, hecho fue, es completamente, completamente absurdo porque ya sí la, la primera impresión que tuvo del juego es super penca ya hay un daño bastante grave hecho al juego que quizás no se va a recuperar pero en vez de como empezar a decir wow, a lo mejor sí deberíamos mostrar más cosas del juego y dejar que la gente viera que en verdad es un buen juego nos vamos a, comp nos vamos a comportar como los verdaderos imbéciles hmm. para que la gente igual tenga bueno, aún más, más, más, más mala fe con el juego ¿Cachai? y no, no, no sé si alcanzamos a hablar de esto en el programa anterior pero eh, cuando fue lo de SEGA es que fue, se Sega fue, el, que iba... fue de la semana, fue el día martes. Sí. Entonces, fue justo después del programa. Ah, entonces, claro. Fue sí, justo después del sí. programa. Entonces, el, el día martes nosotros nos juntamos a ver el stream de Sega. Sí. Y entre las cosas que se anunciaron, se anunció que iba a venir. Me eh, que lo que recordar, pero ¿por qué me sería. Se, no, no, no, no, no, no, no, no. se anunció de que iba a venir Crash 40 y la orquesta de Sonic de los de los de lo, de lo, de aniversario serán 25 años, ¿no? Sí. No, 30 años. 30 años. 30 años. Eh, iban a venir a eh, Brasil Game Show, que ah. es en octubre. Del 6 sí, al no. 12 de octubre. Wow, nosotros ya armando <risa> la, la, el pato armando, pato armando acá el Excel con los costos. ¿cuántas, qué vacunas me tengo que poner para ir a Brasil. Eh, sí, eh, eh, le puse delegación. Así, sí, sí, no, sí, estábamos todos prendidos con ir. Estábamos. Énfasis en estábamos. Sí, por ¿Qué pasó? Éramos 15 personas. Ya. <risa> que no íbamos a buscarnos. No, ya estábamos sacando cuentas de cuánto, cuánto. Y si no es porque. Y, y, y, y esto que tengo que poner en énfasis. Gracias a Pamela. a la Y Pamela Cargo. Que dijo. Sí. Oye, pero pero está anunciado efectivamente. Porque viene anuncio y no viene anunciado en ningún lado. Y fue como. Mmm, pero igual está como implícito. Pero igual vamos a ver qué pasa. Y sí. mm. Pamela. Nos mando un me me manda un mensaje a mí de que efectivamente se pegó un tuitazo. Un tuitazo le, le preguntaron en el Discord oficial de, como de fans de Cruz 40. Y efectivamente el, el guitarrista, vocalista. El vocalista de Cruz 40, porque son dos personas, el vocalista y el, sí. y el guitarrista. El, el vocalista mío. dice, hermano, me estoy enterando por la prensa que voy a ir a Brasil. Y no sé cómo sí. lo vamos a hacer porque yo pasa fecha. Yo tengo fecha agendada en, en Brasil, o sea, en, en Alemania y en España. Yo no puedo ir. Y Qué el chico. guitarrista John Cenue, creo que era, o, o Tani. O Tani literalmente uh -huh. dijo yo no puedo. Yo no, yo no sabía que iba a ir a Brasil, voy a ver si puedo. Uh -huh. Y ahí cagó todo. Sí. Cagó todo porque ahí la gente, claro, empezamos a revisar la fecha y claro, la banda del guitar del vocalista no me acuerdo, no quiero decir mal su nombre, así que voy a decirle solo el guitarrista de Cruz 40. El vocalista de Cruz 40 literalmente tiene fecha de hace meses agendadas en Alemania y en España con su banda. Entonces ¿Qué? es imposible que vayan a Brasil. Y claramente, Sega no, primero no le avisó a nadie. Y segundo, y si tú veías el trailer de nuevo de lo que ellos anunciaron, ellos no mencionan nunca a Cruz 40. Mencionan la, la, la orquesta sinfónica, la presentación sinfónica que hicieron, pero nunca me empezaron a... Dicen que haber la, la experiencia de rock, pero nunca dicen Cruz 40. No, no Entonces, nunca, llegaron, nunca se bajaron el potito con eso. No, porque claramente eso lo hicieron sabiendo de que eh, no podían llevar a Cruz 40, mm. pero igual si ellos decían que no iba a Cruz 40... No... Sí, no, lo que, pasó, lo que pasa es ahí? que... A ver, mm. el... el, el, el el año 2019, eh, que fue Brasil Game Show, la última versión presencial de Brasil Game Show, fue una banda que se conoce como Video Game Orchestra, que está eh, liderada por un guitarrista de sesión de Square Enix. Uh -huh. ¿Ya? Y eh, en, esa, en esa presentación tocaron eh, mezclados algunos artistas japoneses con algunos estadounidenses y eh, dos, si no me equivoco, el baterista que es Bruno Valverde, que toca en Angra, y el bajista también era brasileño. Ahora, más sumando, sumando una orquesta. Ahora, <coughs> lo que yo tengo entendido es que lo más probable es que esa banda esté confirmada, creo que está confirmada para ir este año de nuevo a Brasil Game Show. Eh, lo más probable es que SEGA haya dicho, ellos mismos que toquen sí. la hueá de Sonic y era. Sí. y era. Es eso. Sí, le, le, le, le, Ahora, le prestamos el, la licencia. en 2019 tocó. Sí, el 2019 ellos tocaron temas de Sonic. Tocaron tres, tres o cuatro, si no me equivoco, dentro del setlist. Tocaron mm. además weas de, por ejemplo, Persona. Tocaron un medley de Grono Trigger precioso. Cosas de Metal Gear Solid. Eh, pero, obviamente, como resultó también eh, Sega de haber visto y dijo, dicho, de dicho, ¿sabéis qué? Pasémosles como la licencia de la cuestión a ellos y que ellos toquen. Mm. Pero, claro, el problema es que en el anuncio... Ellos lo anunciaron como que la experiencia del aniversario se iba a replicar en Brasil. Y eso se daba a entender de que iba a ser la misma orquesta, o se podía dar a entender que iba a ser la misma orquesta y que iba a ser con Crash 40, porque Crash 40 iba a estar... ¿Salía Crash 40 en el video, 40 en el video, Crash 40. Y además creo que en el, en el, en el aniversario de SEGA, además <ríe> hubo otra banda también, otra banda Japo. Sí, y los que lo fueron los que... que tocaron Open Your Heart y no, que no, que ellos creo. eran los que tocaron los temas remixados del que en ese momento iba a ser el relanzamiento de Sonic Colors ah verdad verdad verdad verdad verdad sí o sea es como que no, nunca dejaron nunca dieron a entender si es que va a ser lo mismo si es que y bueno cuánto corto que lo han <coughs> barrado porque de, en la banda de Crash y nadie ni idea que iba a ir a Brasil básicamente y... claro como Sega haciendo Sega. Sí. De, de, cada, se de cada anuncio bueno, hacen tres cagas. Oye, y no, sí. y lo, peor de todo, lo peor de todo es que nosotros literalmente viendo el, el anuncio de Sega, eh, de hecho, el, el, el, fue como el direct de Sega. Fue como, wow, quiero otra, la weá, otro trailer culiado de un minuto. Sí, no mostraron nada. dentro tenía, tenía muchos anuncios y de los muchos anuncios no mostraron nada. Lo lo, eh, el... Y lo único que mostraron como bueno diciendo esto debieron mostrado cuando lo presentaron fue el trailer que me... Que hicieron de Sonic Frontier que mostraron un poco más de jugabilidad. Sí. Y fue como... De eso, eh, no eh, ¿eso? No, eso debe haber sido. Pero mostraron después de merch, eh, mostraron el Sonic y, Origins y... Sí. Era. No, y literal, después cuando hicieron el anuncio de la banda que iba a presentarse en VGS Nosotros así saltando, ¡Oh! sacando toda la plata, haciendo los cálculos, pidiendo sí. todos los créditos Y dos días después, se desarma ese castillo Sí, sí, se rompió en mil pedazos Sí Yo yo ya estaba yo listo tengo. y deja quizá mi 10% Sí, justamente mm. No, te, terrible Oye, <risa> Terrible como lo manejo así Terrible Falta tu, tu top 5, voy a ir cerrando. Ya, dale. Mira, yo ya presenté dos que eran los que compartíamos con Tenecan, que eran los dos eh, mostrados por Devolver. El, sí. el, el Pluck y el, y el Skate Story. De y Squire. Uh -huh. Y los otros tres. Eran el de Hotelana, que lo mostraron. Uh -huh. El Cocoon, que lo voy a mostrar ahora, mientras estaba poniendo el Time Flies. Uh -huh. Sí. Okay, que ahí voy a colocar el, el trailer un poco más extenso. O sé sea, que lo pega. <risa> Igual es corto Se pues está así. viendo el de Time flash, Sí. Que ahí okay, pueden dedicar un poco más de detalle. Está bien entretenido el, el Time cuando lo vimos. Estamos cargados de la risa. Sí. Pero de, del Kukun del La propuesta era muy genial. Pero a nivel tecnológico, cuando hace el cambio de mundo, dije, voy a, esto, esto sí aprovecha un poco más la ventaja del Next Gen. Esto es lo que le daba vergüenza decir a Tenegan y conste. Sí. Es muy gráfico. No Es sé. muy gráfico. No sé. No, yo creo que estáis viendo cosas, Tenegan. Yo, yo, Está, yo... Estáis, estáis, estáis, estáis, estáis muy mal influenciados, Tenegan. Sí, yo creo que te estoy equivocando no. Es una referencia muy explícita No sé, es en muy Skull. evidente Mira, en score es más, más explícita Pero eso, eso, eh, a nivel técnico eh, A nivel es como ese cuando hay un video que está dando vuelta de Lost Judgment ¿Mm? no la gente Ah, oh, la masa wea no, ni, ni un brillo Pero el personaje subiendo y bajando escaleras sí. mecánica, Y es como ¿What the fuck, Cómo, cómo hicieron eso el, hermano, explícame, muéstrame, muéstrame, ¿cómo lo hiciste? Déjame copiar tu tarea. <risa> claro, y, y mira, mira, entonces vez cambio de mundo así, pum, pum, pum. Es como el final de Hombres de Negro, la primera, donde estás jugando sí. como de un universos, <risa> pero con bonitas, así. Yo creo mm. que eso, eso, eso a nivel técnico es como, wow, wow, con tiempo de carga y todo esto, pues que lo veas así, pa, pa, pa. Claro. Otras cosas que quizá... Ah, ya, pero termino con lo tuyo, pato. Vale. El, el otro juego que me llamó bastante la atención Y estos son fuera de las conferencias Que presentamos uh -huh. Uh -huh. Son Bison the Cover uh -huh. Un juego muy Ochentero, noventero Que está con el tema del cartel de la droga En Miami En el cual eh. tú eres un policía encubierto Que tiene que desbaratar una red de De, de, de red tráfico, tráfico de droga Claro Pero Hola, tú te metes a a un a computador a... para poder hacerlo Entonces lo hackeas y ahí te metes con toda la información y empiezas a descubrir los correos, empiezas a cachar los... Y te pones música ochentera que puedes reproducir en MP3, por entre el reproductor... Eh, y vais descubriendo los casos, oh, sí, vais el poniendo juego. el cartel... Eh, empuja el estilo de Lucas Pope, que es el juego del... Hay Entonces empezáis a revisar la documentación Empezáis a transferir, empezáis a contactarte con la gente Para que no, postergame el caso Por mientras, escaneando el mapa Todo esa onda en el computador sí, con, con ese Uy Puedes sobornar Y todo eso para tratar de pasar piola Que tú estés filtrando la información Tienes literalmente un hacker en los 80 Sí Y si te descubren, van por ti Iban todo, entonces oh, dije no. Okay. Hay, hay, un... hay un juego Ay, que se parece tenés. mucho a este, pero no cómo sí. se llama. es eh, ¿claro Welcome tenés. to the Game? No sé, pero sea así. Bison the Cover el juego, muy muy entretenido el, el concepto. Oye, y hubo un tráiler de System Shock también. Sí, hubo un tráiler de System Shock que lo presentaron en, en el juego, o sea, que en, en el de Xbox. No, no salió en el, el, salió el, en el en PC, PC de game show. <risa> que mostraron finalmente no, lo todo. que iba a ser el el, el System Show que la remasterización completa el juego. Al fin, porque sí. estábamos con miedo de que no iba a salir y que sí iba a salir, pero no va a salir, sí. pero va a salir. Claro. Y que se ve bastante decente el título. <risa> sí el, el nivel conceptual, la gráfica está excelente Va a ser un remaster Es está muy cool. sí Este Ay, título no. salió, salió hace 20 años ¿sí ¿El System Shock original? Más o menos 25, porque es del noventa y tanto Ah, no sé, pero si los 90 fueron Hace como 10 años atrás ¿se quedó <ríe> así, no? Ahí dejé el, el otro ¿Esto, trailer ¿Esto tiene fecha? Para este, este año creo, sino para el próximo 2023. Oye, y bueno, igual está de más decirle a la gente, ya como, como para, para ir cerrando, que hubo, hubo muchas. Por ejemplo, estuvo de lo que no hablamos, el Holson direct, que sí, también fue sí. una presentación que se realiza en paralelo con todo lo que se vio en las presentaciones grandes. Que, igual yo recomiendo verlo, el wholesome direct, porque de nuevo, al igual que con el con el Day of the Devs, es Hubieron cosas muy bonitas, juegos basados en ranitas. Sí, muchos juegos basados en ranitas. Sí, basado en ranitas. Sí. La, la FUN explotó con eso. Sí. Y el otro se también eh, un, un dato importante, un, un dato bastante interesante. En el Horizon Direct estuvieron los chicos de, de Smart Club, un estudio chileno, presentando también un juego nuevo que se llama Bubblegum Galaxy, que es básicamente un juego de descanso y poní... Ah, este también lo que eché, el juego tener que sacarle fotos las cosas Sí, es, es, es Chachingo es, uh -huh. este, este título que a mí, a mí me encantó La propuesta es que Vas paseando, vas sacando fotos De las cosas que a ti te interesa en japonés Y te sale en el álbum que tú vas coleccionando Te sale el japonés como Se, eh, se escribe el kanji Como se escribe el hiragana, el katakana Te sale su la pronunciación pronuncia? y le el significado Entonces vas aprendiendo japonés Mientras juegas no puedes, engañarme, no, voy a, no, no puedes engañarme, no voy a estudiar jugando. No voy a estudiar. Yo no, ¿cómo va a estudiar? Pero a mí me gustó. Es, es, es un giro completamente distinto. Yo, como, oh, si, si lo veo, lo, lo voy a adquirir y voy a aprender japonés con eso. A ver cuánto aprendo. Como <risa> un año después, no aprendí nada. <risa> Pero me entretuve. Ah, y te dice que vaya hecho, encontrando qué cosas tenés que encontrar para que se vaya lo que te diga. Claro. La banana haciendo trampa ahí dice, el, ahí dice banana. <risa> es como un Pokémon Snap, pero educativo. Sí. Y menos corporativo. Es menos corporativo. Y este, este es es título que lleva mucho tiempo en desarrollo y que es y que el, uno de los chicos, un youtuber llamado Champ, que es, hace planos de juego. Está trabajando Que es el... Eh, Nine... Nine Years of Shadows ¿Ya? La verdad es que es un metroidvania eh, En lo cual los personajes son estilo Caballero Zodíaco ¿Mm? Pero que está Michiru Yemani haciendo la música Nice Mira vos Sí Se ve la raja Este es del stream de Guerrilla Collective que sí. nuevo, Otro stream que no fue dentro de los grandes entre comillas No es que la lamentablemente el guerrilla y el Holson empezaron a repetir cierto tipo de contenido. Entonces por eso como que si lo ponía de gracia, como, Ojo, ya. Eh, pero sí rescato este y, y el Holson veanlo completo. Yo no podía recomendar sí. todo el Holson porque íbamos a sentarnos a ver todo el Holson <risa> Y era como... Mm. Lo entretenido del, del, del Holson sí. Games es que en, en el mismo stream se tomaban respiros. Entonces sí. como que hacían breaks de respira. Sigamos. Para no ponerte Pero, tan ansioso. Con, con todo lo, por fin, lo un ansioso. ratito más. Esas sí. son cosas bacanas, ¿cachai? En vez de estar es viajando, en vez de estar escuchando 20 minutos de gente hablando del, del Call of Duty, call Direct. Sí. Mm. Ese muy recomendado, por favor, verlo completo, porque más de algún juego va, va a decir, wow, este lo quiero. Sí. Por lo. Por lo mm. tierno o por la temática. Sí, si no te mira, si no te emocionaste con, con LOL en Xbox vean, vean el whole zombie. Sí, ya yeah, okay. Voy a poner el Babel Galaxy para mostrarlo Dale, dale, gíralo el tiro nomás Oye, este, este me dejó loco, el, el Nine Years of Shadows me dejó loco Sí, eh, insisto creo que lleva como 5 años en desarrollo Y ahora que se esté mostrando y que va a salir pronto eh, porque tampoco mostraron fecha, me dijeron va a salir, pero por lo menos bien? ya se muestran más no. cosas. Así que, y claro, y el Cham, como digo, es mexicano, pues está trabajando en este estudio. Pulento, buenísimo, muy recomendado. Ya está el, el trailer del. del, del, del sí, Razz? sí, ya va, ya va, ya va. Cachan, ya va, ya ya. Va, ya. Ah, pues cachan, ahí sale el tiro. El... Sale el tiro, eh, cuando terminó el trailer, salía el tiro ahí. Symphony of the Night eh, más y aquí está el juego que mencionaba Metaru mira, dentro de todo lo más bizarro que yo encontré de este periodo Note E3 que no hay nada de Electronic Arts ni de Ubisoft nada y por qué, ¿verdad? ¿Y por qué están los dos diciendo hermano, ya fuimos, nos vamos para casa para casa sí Am, am, no, ambos quere, aquí están, ser están haciendo un ft y están, se están yendo para esa bola. Sí, sí. Ya, ya. no sé sí, de, de verdad, Ubisoft no mostró nada porque de verdad mm. no tenía nada que mostrar. Y EA, ¿qué va a mostrar? El FIFA, pero el FIFA ya no es EA. Ah, cagamos. <risa> Listo, chao, cabrón, nos vamos. Sí, sí. No hay un FIFA nuevo para mostrar. No. No, jugar, no pueden mostrar el... Y bueno, y lo, y lo más bizarro todo, Nintendo metiendo comerciales de Mario Strikers. por bueno, Sí, sí. Me, me, me, me, metió un, dos comerciales. Uno con el Mario Strikers y otro con un reel indicando lo que iban a lanzar dentro del semestre. Pero sí, nada. nada Lanzamiento es pronto. Sí. Y Nintendo Direct, bien, gracias. Todo rumorean de que no, pensé. iba a ser mañana. Y, y ahora corrieron, no, ahora va a ser a final de mes, el veintitanto, pero puro rumores, Nada oficial. Acabas que lo anuncie mañana, no. es que lo anuncie un día antes. No. Más. Es que por eso se rumoreaba el día miércoles. Lo dijo, no, es que siempre lo hacen los días martes. Por lo general lo hacían porque iniciaba con ese stream, cerraban y iniciaba el E3, pero como no hay E3, como, eh. y, ah. y ahora están no a final de mes porque ahí Sony Frontier tiene un NDA de que pueden mostrar más cosas. Entonces, están. Eh, Nintendo siendo Nintendo actualmente. Ya, pues. En rato. fin. Terminó la temporada de trailers y de comerciales que tuvimos. El, el grueso, el Amazon. grueso. Porque vamos a tener más anuncios durante la siguiente semana. Pero Ten ya no van a ser como. Creo que en el próximo momento que viene es como Gamescom en agosto. Así como importante. Sí. Sí. sí. sí. No, pero hay, hay un... Anunciaron que el jueves va a haber un eh, stream de Final Fantasy Remake. Sí, es que, que es que por eso mundo, ya, ya, ya, ya son los como, como... ...puestos por si acaso. Eh. Sí, ahora ya son más streams dedicados o a juegos o a... a ...compañías que eh, desarrollan, por ejemplo, Anapurna, que ya son más developers. O sea, publisher. Sí. Claro. ¿Cachai? Ah, pero ah, ya son anuncios menores. Eh, Oye, hay gente que dice, cuando sale Annaburna, dice, oh, ahí viene la O sale Row Fury también. Sí, oh, Row Fury. Buena, buena. Oye, Row Fury se, <risa> se sumó a hartos trailer en esta semana, por lo que vi. ¿Qué pasó? Es como un renacimiento de la gente. como Bueno, como que como que lo partió un poco, ¿cómo se llama? Eh, Devolver <risa> por un momento. Y ahora sí. eh, es como Volver, Warrior, Fury, New Blood también. Eh, mm. Varios publishers que ya tienen como su segmento bien definido. Y que si tú veis ese nombre en pantalla, sabes que se vienen cosas buenas que te pueden gustar a ti. Claro. Eso sí. es bacán. Es más que, por ejemplo, Xbox diciendo World Premiere, exclusivo en consola. Eh, y, y lo otro es que sí, claro. por, lo me, por lo menos Xbox al fin empezó a sacar los juegos que está diciendo que había comprado sí, tanta compañía Que empezó a sacar los juegos que estaban desarrollando Por lo menos eso es como, sí. ya Algo bueno, pero era como, estáis justificando lo que compraste nomás No hay mostrado sí, nada, bien, nada así como, oh, genial esto es lo que yo esperaba. Porque, por ejemplo, se estaba rumoreando de que se venía el remake del Golden Eye. No mostraron nada. El Perfect Duck está calladito porque tuvo que empezar de nuevo desarrollo. Estaba en la. En la shit. Y. Oye, ¿también, También había Banjo Kazooie rumoreado o algo así. Sí. <risa> este que esperaba Banjo Kazooie. <risa> A ese nivel estábamos llegando. No sé, yo creo que cuando la gente dijo. una Mira, cuando la de. Cuando nos hicieron Flashback 2, y dijeron. Esta franquicia que yo jugué hace mucho tiempo atrás. Dijo, bueno, ahí viene Manju Kazui, No, no te lo creo. Y fue como Flashback 2. Y es como. Ok. Sí, fue como me sirve, pero ahí. No, no. Me sirve. No sé, no. Yo, mira, sinceramente, a pesar de que dije cosas, que habían cosas muy buenas, que muchos no mucho, se mucho bacán, todo el asunto, ningún juego en particular fue como, ah, hermano, ya, listo, cagó mi 10% en esta No, no. A, a mí, salvo el de Revenge, que va a estar en Game Pass día 1, pero es un título que ya llevamos de, de, conversando desde hace mucho tiempo, eh, sí. y los juegos que mostraron de Devolver, fueron pocos no, los que no, me no, llamaron. ahí lo, lo que voy a hacer? Voy a Porque, jugar el el art 2 porque sale bien diesel eso claro. va a ser. Si sale bien diesel yo lo consumo sí. no, yo, yo ahí tal como dijo Metaru, los indies son los que mantienen la industria los, sí. los títulos grandes no, no me llaman tanto la atención actualmente no, yo no necesito no. Ya, ya, ya llegué a un punto donde yo veo la biblioteca que tengo Steam, de las juegas que todavía tengo que, que jugar y más encima tenía la, por ejemplo, la Epic Store, que te está regalando juegos todo cada cierto tiempo. Entonces, en realidad, ¿necesito alguna de las cosas nuevas que se vienen? No, no sé. No, no realmente. No. Yo, yo por lo menos no. eh, estoy contento con el Game Pass por lo, porque cualquier cosa que yo pueda decir, ya lo voy a probar. Si no me llama la atención, puedo probar otra cosa. ¿Eh? Estamos en un periodo en que ya salen no. tantos juegos actualmente. Que hay, eh, pa, hay, para, un... hay para elegir. Hay para todo, pero no, no, no para todos Claro mm. Ay, salí Como, salí, salí como eh, eh, Eso que yo espero hace mucho tiempo Pero que espero que sea nuevo, pero no tanto No Me, me, me enredaste, perdí eh, Eso es lo que espera sí. la industria <risa> La industria quiere que lo compremos todo Pero ellos no saben que nosotros son los latinoamericanos Y para pasar como lo que pasó hoy día Que anunciaron el, el Skyward Sword para Switch Y se agotó en un día porque estaba a 20 lucas. Porque estaba a 20 lucas. Lo están vendiendo. 60 degenerados. Criminales. Mm, sí, bo. A, a Robotic, haga algo. <risa> <risa> no puede estar a 60 lucas menos por estar lanzado de la Wii. Claro. ¿Qué le pasa? El sí, placer, no placer no puede tener el dólar a 1500. Mm. ¿Qué claro. les pasa? Qu quiero retirar mi Nintendo Switch ahora. Mm. no y no, no vemos con eso que el Bitcoin el día, la noticia de hoy día fue que el Bitcoin cayó como en un como en casi entre un 15% a 20% sí me llegaron los correos ah. sí. <risa> pésimo momento para invertir en Bitcoin uh, y en cualquier otra cosa cripto pésimo no. sí, sí, momento para invertir en Bitcoin no hablemos de. Oye, pero se terminó el programa entonces. Sí, sí, sí, aquí, sí, ya se terminó. Ya sí. empezamos a pelar. Sí, ¿cachai? sí. Cosa. No, sí ya, ya se acabó. Ya sí. ya, ya, estamos, sí. ya estamos. Oye, la próxima semana eh, vamos a tomarnos un break. Fueron tanto anuncios de que quedamos cansaditos. Así que vamos a, tomarnos, bonito, sí, vamos a tomarnos un pequeño break. Vamos a volver la siguiente semana donde vamos a ver todas las noticias que no estaban relacionadas a este evento y vamos a comentar más al, re, al respecto. Perfecto, y por supuesto. Sí, de hecho, probablemente lo, lo de Capcom y lo de Square Enix lo veamos la semana subsiguiente. Sí, sí, así que ahí aprovechen de ver los episodios, de comentarnos. Le agradecemos a toda la gente que estuvo participando con nosotros. Eh, Saluditos a Frank y Simón que estuvieron comentando bastante. Eh, recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.pagua.cl Donde podrán encontrar artículos, reseñas Entre las que vamos a realizar de Sony Que ahí con, con la gata Está cuidando las cosas Y podrán revisar nuestras redes sociales Se nos pueden encontrar como pagua.cl O pagua.cl dependiendo de la red social En Facebook, Instagram, Twitter eh, Twitch y Youtube Donde están viendo este programa en diferido Chicos, sus redes Arroba, en todos lados BTRPX en todos lados. Y nos estamos viendo en dos semanitas más. Cuídense, chicos, que pasen un bonito invierno. Chau, chau. Chau. Hay que juntarse a jugar, chau, el, a jugar, jugar la jugar cámara y ninja. no rezar.